No son muy, muy amigos, oh, amigables, no No son así, súper tés. Hay tres. ¿Todos sí, salieron con la de Y El papá también es bonito. ¿En hermosa! ¡Ay, quién es una gata deliciosa. Ella es la gata muy espectacular. Ay, qué cosa tan Ay, un gato. La gente vuelve a bobar con los gatos. <risa> <risa> ¡Ella es Ya es que los, los gatos tienen eso. Como que uno, al menos, se ven Yo cojo mi gata así. Es así, mi gata, eh, no tiene cómo atacarme. Y ya con eso ya uno. ¿No sos amiga de, la, de tu gata? Sí. Ella no es amiga de nadie más. <risa> no, sino que precisamente mi experimento es para que Eugenia como que se desestrese y como ella nunca va a ser mamá, entonces como que saque un poquito su, su lado maternal y sí, con el chiquito y, <risa> y se haga amiga porque he tratado con gatos un poco más grandes y ella es ella no, no es muy amigable ¿qué pensará Salomé? lo Salo. supieron <risa> <¿Cuál bestia? risa> ah, no, <si> rápidamente. Eugenia también me la llevé chiquita y la mamá <risa> Bueno, ahí está, hay tres gatos, tres ¿Ay? características, uno es loco, otro suave, otro mirón, pero no sé cuál es. Entonces, lo único, lo único que ah, correr. Ah, todos sí. corren, todos huyen, todos huyen. El que corra más rápido ese. No, vaya conociéndolos. ¿Sabes qué es muy bueno para esto? Eh, acerrín. No les gusta. No funcionó. Aquí tengo un bulto. Y no les gustó. Maricas no, no lo hacen. No, no va a ser, mira. Claro no. Sí, me vuelvo ah, aquí. Hay que echarlo de una vez en la, en la cosita. Y acá, y acá, puta, me volvió mierda. Venga. Nunca fui ni me ha he hecho una cosa así. ¿El sí, chiquitito, es, Sí. Eso. ¿Y te salió sangre? Sí, estoy sangrando, ah, mamá, el para... corazón por ahí. Venga, venga, igual no te vas a librar de ella. ¿Cómo que no? Ah, por eso sigo sí, la tardanza en la adopción. No, no. O la amabilidad De cuál quieres? El que se debe agarrar, que no me saque un ojo, que no quiera oh, claro. terminarme, que está Por cierto, bien. Eh, te vas querido de cortar de uñas apenas llegues a la casa. <risa> ¿Quién quiere <decirlo? risa> Lo primero que hagas es cortarle las uñas. ¿Te todo es súper agresivo. Bueno, entonces metámosle a la bolsa de una no. Entonces va a ser el oh, hey. No, no, el, el super agresivo bien. no, el que me atacó no, que me iba a sacar un ojo, no? Pues, venga, aquí, aquí. Aquí, me María. Aquí, aquí, aquí, pues. Pero pues mira, le metí. Ya se sí, ve del otro. Ah. lo he hecho. Gastronía, gastronomía. La gata. Qué sí, bueno, ya. muy chido, ¿Dónde deberíamos guardar a este gatito? Este es Max, este es el gatito que se va a llevar, se van a llevar él o la gata, aún eh, no se sabe es, y esta es la mamá que la está metida gato. en donde vamos a meter al gatico mira, es que le, uno lo toquemos eso, eso, juicio sí. y, no y no se no deja y no se deja hacer nada yo en la casa ahora a hacer una cosa de coge a tu No, y es. doma a tu feliz y llévatelo <risa> <risa> Están persiguiendo los gatos. No se dejan. No se dejan. No, nada, nada. Y por aquí están, haciendo la estrategia de esperar. Venga, venga. Para la luz con el coso. Mira esto bonito. el más hermoso. Yo nunca he visto gato tan bonito. Ay, qué susto. Es el más noble. Ese es el más... Sí, Eto. se lleva el más noble de toda la casa. Ajá, claro okay. <risa> <risa> Nadie actúa. Hola, más noble, todavía no se sabe. A ver, Garro. Diga, chao. Mira, de figuritas. <risa> chao, te veremos cuando... ¿Y ¿Cómo lo va a llamar? Manito. ¿Tiene nombre? No? no, es que si era gata, se iba a llamar Edith, pero... Ese tiene cara de qué? Creo que gata. Oh, no, es gata, eso es gata. Tiene carita de gata. Tiene no? cara de gata. Sí. Se me ve nada. Oye, pero ¿no? tiene una cara hermosa. Un <risa> Esos son los manchitos blanquitos. Tus papás le ven todos los. Edith pues Os Edith Edith, Edith. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Chao, pues. Chao, Edith Diga. Chao. Chao. <risa> <risa> Cuando se lo veo, me lo hago. la quena luz. Ven. <risa> Aquí pasó. Ah, <risa> <risa> no. <risa> Hay como que menos gente. ¿Se fue? Ojalá sea mañecón. ¿Cómo se llama tu gato? Eugenia. Con Eugenia, seguro. Eugenia la de buen hmm. Bueno, párchese. en le pague alguna cosa para que está a traer la mamá. Ah, bueno. Ojalá que no, pero bueno. No, no, yo creo que no. Va a ser una cosa de una o dos semanas, pero se adapta. No, ese es el más bacán. Sí, pero pues yo veo el más bacano, el otro Esperemos es el más que lacras. Bacano en el bacano en, en adaptarse al espacio, <risa> que haga popo y pipí en donde debe ser y que coma bien. ¿Qué? <risa> miau.